Y sí recuerdo muy nítidamente una experiencia en el que una vez una chavala... Eh, ...estábamos en verano en actividades de ocio... ...en verano se suele suspender la, el tratamiento... ...me dijo, oye, profe, no sé qué me pasa, pero es que me estoy riendo mucho... ...y dijo, yo creo que es porque no me estoy tomando la medicación... ...y hay algo, algo en mí sí que tomó contacto más... ...como más fuertemente con esa, esa realidad y dije, no es posible. Si el mundo, la sociedad, la familia o el colegio no le va bien, el, el niño lo refleja, lo expresa, conmoviéndose con mucho, queja. hay formas en las que los niños lo, lo expresan así, no saben cómo, pero lo hacen. Por lo que he visto y lo que, lo que vivo diariamente, me parece que, bueno, que el mundo cambia muy rápido y que las instituciones educativas y la institución familiar no se adapta tanto a esos, a esos cambios ¿no? tan acelerados. No creo que de pronto haya nacido una generación que sea tonta o hiperactiva. O sea, me parece un análisis muy plano, que por otra parte es el que se hace. Patologizando aspectos cotidianos. Estamos patologizando estas situaciones, ¿no? Y claro, las cosas son muy graves. Entonces, ¿qué aparece? El concepto de trastorno. Y todo vale para decir que es un trastorno. La profesora nos llama porque nuestro hijo tiene un problema de relación. Eh, y nos pide que, que vayamos al pediatra que con él, que le, que le hagamos los, los test eh, para ver si realmente tiene TDAH. Y claro, pues eh, fuimos al pediatra, fuimos a una asociación de padres de niños con TDAH, nos, nos hicieron el diagnóstico, dio positivo. Los... Allen Francés es director del DSM declara que gran parte del incremento de casos de TDAH es el resultado de falsos positivos en niños... ...a los que les iría mucho mejor sin ser diagnosticados. Y que es mucho mejor gastarse el dinero en colegios que diagnosticar a los niños y tratarles con medicinas caras. Mi opinión personal es que hay un porcentaje pequeño de niños a los que les encaja un diagnóstico de TDAH... Y la medicación puede, ser, puede, puede serles útil y puede, puede ayudarles. Incluso aunque la causa tuviera que ver con cuestiones sociales o con cuestiones de lo que están viviendo en casa. Pero hay otro porcentaje mmm, que creo que es que no encajan en ese, en ese diagnóstico. Y creo que, que cada vez más eh, hay un sobrediagnóstico de TDAH en nosotros. Por lo menos yo desde que empecé a trabajar hasta ahora, cada vez veo que va aumentando más. ...el diagnóstico de TDAH... ...y a veces me da hasta la sensación de que... En, ...en salud mental... ...no tienen tampoco otras herramientas... ...sí es cierto que hay un incremento de, de niños diagnosticados... ...con el, el trastorno de, de déficit por de atención y hiperactividad... ...es decir, eh, si eh, rápidamente... ...aquel niño que antiguamente decíamos que era un niño inquieto... ...que era un niño nervioso... ...se tiende a buscar la etiqueta y a ponerle esa... ...entonces, eh, la etiqueta de déficit de atención con hiperactividad... ...¿qué ocurre?... Eh, ...se ve que es la fórmula fácil para resolver un problema que aparece en los colegios. Niño que da problemas en las clases, niños que está inquieto, niño que no presta atención suficiente, rápidamente buscamos la manera de tratarlo. En esencia, eh, estamos ante quizá la mayor campaña de marketing para medicalizar a la, a la infancia de la historia de la humanidad. El cártel del TDAH lo componen los laboratorios Johnson Johnson, que a través de Janssen fabrica el Concerta. Eli Lili, productor de Estratera. Rubió, ligada a Novartis Ciba productor de Ritalin o Rubifen. Isaer, productor de Aderal. El cártel financia conferencias, congresos, seminarios, cursos, publicaciones, asociaciones de afectados y propaganda en medios. También está conectado con un sector de la psiquiatría el 85% de los, de los coautores declaran conflicto de intereses y además curiosamente con las farmacéuticas que, dan, que producen, que producen el... determinados fármacos. Sí. Entonces, claro, pues, es que por muy honrado que uno sea, ¿verdad? Pues permítanme que no dé credibilidad a quien ellos mismos declaran en el 85% conflictos de intereses. Permítaseme decirlo así no solamente es a ese nivel, de sino que también están entrando en el terreno educativo, están entrando en los colegios y entregando test para que los profesores localicen rápido, según su estudio, según su subjetividad, a, los, a esos niños que son nerviosos y les pongan la etiqueta de hiperactivo. En la escuela, se está fomentando el, el diagnóstico. O sea, Alguien está consiguiendo que sea una moda el que los profesores estén como pe especialmente pendientes de los niños a ver en cuanto alguno se mueve demasiado. Y yo lo que creo es que eh, a los chavales les hacen falta referencias, pero no referencias externas y rígidas, sino referencias internas y referencias coherentes. Y es un poco lo que está faltando, esa coherencia de, de, de las personas adultas sean profesores, sean padres y madres, sean psiquiatras, sean médicos, y esa incoherencia de alguna forma se cataliza a través de, en este caso, lo, lo más débil que son los chavales, ¿no? que no tienen recursos ni herramientas para, para manejar esas incoherencias, esas contradicciones. Siempre los padres quieren lo mejor, pero en este caso, con el tema de la hiperactividad, es tanto la presión que hay por los padres, los colegios, la sociedad a que ese niño sea tratado, ...que muchos profesionales están ahí de, bajando los brazos... ¿no? Y yo creo que es, es el tiempo de reconstruir ese muro... ...que proteja a los niños y a los jóvenes... ...de este abuso que hay el, con los psicofármacos. Después de todo lo expuesto, ¿dónde está el trastorno? ¿En los menores o en un sistema violento y deshumanizado? Los testimonios y datos aportados... ...no dan respuestas completas y suficientes... ...pero muestran una situación inquietante. El TDAH y su medicación... ...se han instalado con una peligrosa normalidad en la escuela... ...en la sanidad, en las instituciones y en la legislación. El oscurantismo y la propaganda... ...deforman una realidad alarmante... ...pero hay voces que rompen el silencio. Hemos comprobado que no se trata de problemas personales... ...de algunos individuos... ...sino de una crisis social que amenaza a todos los menores... Una salida humanizadora del conflicto necesariamente tendrá que cuestionar las instituciones y las políticas educativas y sanitarias, así como también los valores vigentes. Y, por supuesto, priorizará la protección de los derechos y la salud de niños y adolescentes frente a los intereses de las empresas farmacéuticas.